¿Conoces Catolia? Entra en el buscador de misas y localiza la iglesia más cercana. Dispones de toda esta información. Para hoy tu sección diaria, lo tienes todo. Entra en la misa de hoy y sigue la Eucaristía con mayor facilidad. No te pierdas la actualidad gracias a todas estas agencias y noticias. Encuentra la oración que estás buscando en este completo devocionario. En retransmisiones podrás seguir en directo misas, exposición del Santísimo, santuarios y mucho más. Entra en Santa Misa, donde podrás escoger entre distintos horarios y templos. Aquí encontrarás una gran variedad de contenidos, como vídeos, libros, audios, testimonios, documentales... ¡Todo a tu alcance! Y además dispones de una comunidad para relacionarte. ¡Únete ya! ¿Aún no tienes la aplicación de Catolia? ¡Descárgatela ya! Catolia, el lugar de encuentro de los católicos.